Para crear objetos en espejo, está la herramienta del reflejo. La siguiente herramienta también me gusta trabajar muchísimo y es un as bajo la manga. Y es la herramienta del reflejo y está justo debajo de la herramienta de rotarla. Tienes ahí su atajo teclado es O. Tienes dos formas para trabajar esta herramienta. La primera es la manual que no te la aconsejo mucho. Sin embargo, te la voy a explicar aquí. Voy a presionar la, voy a presionar la tecla de control, clic para seleccionar la herramienta. Y la herramienta de reflejo está aquí, mira, clic y arrastras. Y está haciendo un espejo de tu misma letra. Objeto, figura, lo que quieras. Control Z. Voy a hacer esto, voy a presionar clic y arrastra otra vez. Y voy a presionar la tecla de Alt. Mira que se cambian las dos flechitas. Eso significa que estoy generando una copia de la misma. Pero si presionas la tecla de Shift, mira, lo va a hacer de manera eh, a, a 45 grados. Recuerda, clic y arrastras. Presionas la tecla de Alt y luego la tecla de Shift. En este momento voy a soltar el mouse y voy a soltar el teclado. Y tienes ese efecto que está ahí presente. Voy a poner Control Z y voy a explicarte la segunda opción que es dando doble clic aquí sobre la herramienta para que extraigas esta herramienta que está aquí. Te aconsejo realmente doble clic por una sencilla razón. Vamos a intentar con Horizontal voy a dar clic en Copiar. Mira, tienes ese reflejo que está ahí voy a hacer esto clic y arrastro para seleccionar las las dos letras otra vez doble clic en la herramienta voy a elegir vertical y voy a dar clic en copiar y mira tienes ese reflejo que está ahí que es bastante interesante voy a hacer esto clic y arrastro otra vez y otra vez doble clic sobre la herramienta y ahora voy a elegir un ángulo de rotación mi ángulo va a ser de 45 grados y voy a dar clic en copiar y mira, ya tienes este tipo de estructuras que bien puede ser un patrono, que bien puede ser un estampado, un diseño para camiseta. Me voy a dirigir aquí a la segunda mesa de trabajo y esto sí está un poquitito menos denso de lo que acabamos de ver. Doble clic sobre la herramienta de reflejo, voy a vertical, voy a dar clic en copiar. Ok, ahora me voy a dirigir aquí a la herramienta de rotación, doble clic y vas a poner en ángulo 180, clic en ok. Y tienes ese reflejo ahí sobre ese texto. Te felicito una vez más por estar tomando este curso que está diseñado para ti. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y te espero en la siguiente lección.